Cristóbal Garre visita este salón de la hostelería y la innovación y todo también para Marbella. así visitando a todos los empresarios importantes que se encuentran aquí con el sector gastronómico, como es este sector que es el Bacalao, que Nacho nos atiende todos los años. Muy bien, Nacho, encantado de saludarte. Sí, Cristóbal, que me alegro mucho verte porque ya sabemos que trabajáis también muchísimo en el ayuntamiento día a día para fomentar Marbella y es que la gastronomía vaya creciendo. Bueno. Bueno, es un evento de referencia ¿no? y teníamos que estar aquí porque también este año ponemos en marcha el Plan Turístico Grandes Ciudades eh, y la parte que nos han asignado a Fomento Económico y PYME es precisamente esto que estamos viendo hoy aquí en nuestros salones. ¿no? Con lo cual queremos llevarnos este formato, queremos enterarnos bien cómo es el funcionamiento, cómo, qué necesidades tienen los expositores. ...y con eso pues intentar con el mínimo presupuesto posible... ...porque tenemos presupuesto pero queremos hacer muchas cosas... ...pues intentar que ellos tengan todas las necesidades cubiertas... ...en nuestro Palacio de Congreso... ...y que puedan este evento ser una realidad y este mismo año. Estar preparado por un ayuntamiento es importante, ¿no Nacho? Pues sí, la verdad es que eh, el ayuntamiento tiene una misión fundamental... ...sobre todo con las pequeñas empresas... ...y con el tejido empresarial del entorno, ¿no? Yo creo que lo que se ha conseguido eh, en HIT, aquí en Figma... ...pues dice muchísimo de esa unión también... ...de los empresarios, de los profesionales... ...a la llamada de una feria... ...que yo creo que sin duda es referencia en toda Andalucía... ...nosotros estamos aquí como veis con Bacalaus el Barquero... ...ese bacalao de Autor... ...y yo creo que no hay ninguna provincia... ...ningún pueblo de los reconocidos de Andalucía... ...que no haya venido a esta feria... ...y Marbella por supuesto tiene... ...todos los puntos... ...tiene toda la ubicación y tiene toda la infraestructura... ...para en ese fantástico... Pabellón que tienen el recinto ferial de Marbella pueden hacer un evento gastronómico que, que, que lo pide también Marbella. ¿no? No, eso no había estado en Marbella? ¿Qué tal el público de Marbella? Fenomenal, o sea, Marbella trata a todo el mundo como si fuesen de casa, por eso siempre eh, uno se siente como en casa y lo hacen año tras año, o sea que por eso tienen el historial que tiene Marbella. Bueno, Marbella es calidad, ¿no? Y el producto que tienen aquí es de primera línea. Entonces, bueno, tenemos muchísimos productores, muchísima gente relacionada con, con el sector agroalimentario, que es uno de los más potentes también en nuestra ciudad, Ten en cuenta que no es que vivamos del turismo, pero el 70% de los contratos que se hacen en un mes de agosto son relacionados con el turismo, con lo cual es un sector... Muy, muy potente la ciudad, con lo cual, si conseguimos que la calidad aumente en los productos que se venden o los servicios que se prestan, vamos a conseguir que el visitante no solo venga a visitarnos de nuevo, sino que se quede a vivir, ¿no? Y esa es un poco la, la idea, llevar mucha calidad a la ciudad. Muchísimas gracias y enhorabuena por, ah, por vuestro sí. trabajo. Gracias.